Saludo cordial y bienvenidos a la información más importante de las últimas horas aquí en nuestro canal, canal Noticias de Última Hora. Estos son los titulares de hoy. Estados Unidos levantó sanciones a diplomáticos rusos y algunas empresas eslavas. Estamos ante el paso inicial del fin del conflicto. Traemos algunos análisis al respecto. Desde el Kremlin celebraron esta decisión por parte del de embajador ruso en Estados Unidos, Anatoly Antonov. Consejo de Seguridad ruso advierte que no ha utilizado todo el arsenal militar en Ucrania y Dmitry Medvedev dice que la recuperación de tierras ancestrales rusas continuará. Nuevo informe del Ministerio de la Defensa de Rusia sobre el conflicto ucraniano-ruso. Las fuerzas armadas de Rusia continúan la operación militar especial en la dirección de Kupiansk. Dos agrupaciones tácticas de batallones del enemigo intentaron atacar las posiciones de las tropas rusas cerca de las localidades de Vladimirovsk y Kusemovka en la República Popular de Lugansk. Presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, dice que el país del norte ataca a Rusia sin límites. Rusia no es un estado ordinario, es un país poderoso. Por supuesto, Occidente, liderado por Estados Unidos, está atacando a Rusia casi sin freno. Ante todo esto, naturalmente Rusia se resiste. También estamos tratando de averiguar cómo podemos abrir un camino hacia la paz creemos que la mejor manera de hacerlo es mediante el diálogo mucha atención porque Estados Unidos no pondrá obstáculos para que India compre todo el petróleo ruso sin límites a la federación ya les traigo más detalles al respecto los invitamos a que se queden hasta el final del video y aquí está el contexto de las noticias para hoy. Damos paso al desarrollo de toda la información. Bienvenidos amigos a un nuevo video informativo para hoy. Señoras y señores, este anuncio será el inicio del fin del... Conflicto entre los rusos y ucranianos, porque se los decimos, presten oído a esta información que está entregando el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Según la información que proviene del diario Eslavo Task, que es donde se está reseñando que el norte ha levantado una serie de sanciones en contra de las misiones diplomáticas rusas y algunas empresas eslavas, y esto ocurre. Hace poco, en medio de la retirada de las tropas rusas de Gerson a la margen izquierda del río Nipier, y desde la diplomacia rusa han celebrado esta decisión por parte del norte. El embajador ruso en Estados Unidos, Anatoly Antonov, ha dicho recientemente lo siguiente y lo está reseñando TAS. Ha dicho, en general, consideramos que la decisión de la administración estadounidense de levantar las restricciones financieras a las misiones diplomáticas rusas es un paso en la dirección correcta. Aunque tardía, dijo el embajador en un comunicado que fue publicado en el canal oficial de Telegram de la embajada. Como todo, surgen preguntas de nuestros amigos y de parte de los cibernautas en la red. ¿Será que detrás de todo esto que está pasando es que hay un diálogo oculto entre la federación y el norte para que se vaya presentando este tipo de acuerdos y amainar un poco la escalada? Recordemos que la retirada de Rusia de Gerson, aunque what? esporádicos que fueron repelidos por parte de los sistemas de defensa aérea de rusia no fue con intensidad y rusia sacó las tropas sin ninguna baja a la orilla izquierda del río níper alguna vez habrá alguna mesa de diálogo entre rusia y el pentágono y que está respetando las fuerzas de ucrania son algunas de las preguntas que hemos podido ver de nuestros amigos suscriptores tanto de esta plataforma como en facebook que encuentran nuestra página a través de noticias internacionales mundo. Ahora, amigos, ¿coincide este anuncio de las últimas horas con el que haya sido emitido por parte del Kremlin que haya prohibido la entrada de 200 ciudadanos norteamericanos o cuáles son las verdaderas razones para el cambio de postura en Occidente? En esta lista que ha publicado la Federación están entre otros la hermana y dos hermanos del presidente estadounidense Joe Biden, la secretaria de prensa de la Casa Blanca Karin Jean Pierre, Paul Pelosi y el esposo de la presidenta de la Cámara de Repres Representantes del norte Nancy Pelosi, incluidos en esta lista de exclusión rusa, y esto, pues, la Federación lo aplicó en respuesta a las nuevas sanciones individuales que la administración de Biden ha impuesto continuamente no solamente a funcionarios rusos a los funcionarios públicos y de negocios y a las figuras culturales, sino también a aquellos por una u otra razón que no agradan a Washington. Una prohibición recíproca que se impone a la entrada de la Federación Rusa a 200 ciudadanos del de norte dice el comunicado. O sea prácticamente fue un ojo por ojo debido a las recientes sanciones impuestas por el norte. Según fuentes independientes en el norte, son las mismas empresas del país que dirige Biden que ya no aguanta más el sofocamiento económico producido por la inflación y que ha sido provocado por las restricciones a la economía y a los productos rusos y que ahora lo están sintiendo muy fuerte o sea, se han cansado de todo el tema de las sanciones antirrusas y ahora están presionando al líder en Casa Blanca para que normalice los lazos y así tratar en su medida de restablecer los lazos económicos y comerciales con la federación o por lo menos hablan que gradualmente recordemos que todo este panorama fue propuesto por el norte e impuesto a todos los aliados como castigo a Rusia por la invasión a Ucrania ahora, escuchen bien, porque no se podría descartar que esto obedece también al Panorama que viene presentándose en Europa y el malestar que hay con el país del norte en el tema de la ley de reducción de la inflación, que daría incentivos por parte del gobierno del norte para que las empresas que están institucionalizadas en Europa, de los países aliados y de los no aliados de Estados Unidos, lleven sus fábricas y generen empleos en los Estados Unidos con el fin de fortalecer la economía del tío San. Y esto, en su defecto, pues afecta la industrialización del de bloque. Y ahí surgió un samba palo entre Francia Alemania contra la administración de demócrata, incluso hubo una advertencia por parte de estas naciones de tomar represalias contra estas medidas que impuso el gobierno norteamericano y exigieron que fueran modificados algunos párrafos, lo cierto es que oído indica y atando cabos que pudiera estar pasando algo tras bambalinas y que muchos de nosotros no estamos viendo, quizás hay algunos acuerdos a los que está cediendo Occidente y se caiga la premisa de que fue las fuerzas de Ucrania que hicieron retirar a los rusos de Gerson aclaro, son suposiciones. Y preguntas que recogemos para ustedes y queremos ver sus apreciaciones. Quizás exista esa remota posibilidad, esa remota esperanza de que en algún momento las dos partes eh, tengan sensatez y se sienten a mirar las negociaciones y lo más conveniente para la estabilidad mundial. Lo cierto es que el embajador de Rusia en Estados Unidos aseguró esto en las últimas horas. Dice que se necesitó mucho trabajo para que Washington se diera cuenta del daño significativo que las sanciones infligen a los diplomáticos en todo el mundo. Espera que los bancos también perciban correctamente la señal del regulador financiero y que dejen de bloquear las transacciones necesarias para garantizar el funcionamiento normal de las instituciones diplomáticas de la federación. Entre otras cosas el departamento permitió participar en las transacciones necesarias para pagar los salarios y reembolsar los gastos del personal de la embajada rusa. Sin embargo, la licencia no se aplica a las transacciones que involucran a personas e instituciones financieras rusas incluidas en esta lista negra. Lo cierto es que este es un paso importante en el camino hacia la paz, dicen algunos expertos, pero quiero que escuchen qué están diciendo desde el periódico británico de Guardian respecto al despeje de Gerson por parte de la federación y desde esta versión desde los editoriales militares que tienen otra visión de lo que está pasando con la retirada de las unidades rusas allí en Gerson a la orilla izquierda del Nipier. Según este artículo que da a conocer Avia.pro dicen de Guardian que el presidente ruso se habría distanciado de la decisión de retirar las tropas de Kerson, pero el Kremlin parece estar aprendiendo de sus errores. Según The Guardian, Putin no tiene prisa. Él cree que está librando un conflicto largo y más grande con Occidente, dicen los expertos. Según esta versión o esta premisa occidental, esto obedecería a una nueva estrategia del Kremlin para los desafíos que vienen en el corto y largo plazo en el conflicto pero la decisión final de retirarse parece señalar un cambio en la forma de pensar. Según un funcionario asegura estar en contacto regular con excompañeros. Putin pretende congelar el conflicto para reagrupar y entrenar adecuadamente a un número de soldados movilizados, enfatizando el periódico loudinense que, Putin, como ya se los había dicho, él no tiene prisa y cree que está en un conflicto a largo y más grande con Occidente, dijo el exfuncionario al revisar nuevamente la estrategia. Por su parte, el líder checheno Ranzan Kadyrov, el fundador del PCM de Warner, el Jebeck de Warner, Jack Hennig, Prigoshin, aprobaron por unanimidad la retirada de Kerson y el primero la califica como una lección difícil, pero asegura entre Sacrificios sin sentido por el bien de declaraciones fuertes y salvar las vidas invaluables de los soldados. Y el primero la calificó como una elección difícil, pero asegura entre sacrificios sin sentido por el bien de las declaraciones fuertes y salvar las vidas invaluables de los soldados. Las fuerzas rusas, según este artículo, habían pasado varias semanas construyendo fortificaciones en la orilla oriental del río Níper antes de que se anunciara la retirada donde ahora se espera que las fuerzas en retirada tomen posiciones. Si Rusia puede retirar, unidades sin grandes pérdidas probablemente estará en una mejor posición para mantener la línea del frente actual ya que le será más fácil transferir fuerzas para la defensa del Donbass y Zaporilla, dijo Rob Lee, un alto cargo miembro del Instituto Estadounidense para la investigación de la política exterior es por eso que es fundamental que también se manejan estas informaciones, ha dicho el diplomático, es otra versión occidental que queríamos dárselas a conocer a todos ustedes, amigos de Noticias de Última Hora queremos ver sus opiniones al respecto, por favor, lo cierto es que las tropas se han retirado de Gerson. Allí muchos ciudadanos que son adeptos al gobierno de Zelensky celebran la llegada de las tropas ucranianas y muchos ciudadanos también están saliendo con temor a represalias por ser considerados como colaboradores de la federación. El último reporte de la federación dice que fueron eliminados 500 militares ucranianos en el campo de batalla. Las fuerzas rusas han abatido a casi 500 militares, dice Igor Konachinkov, el portavoz del Ministerio de la Defensa se habla que entre ellos hay 85 extranjeros informó el Ministerio de la Defensa. Se ha anunciado también por parte de dicha cartera en un comunicado. Un grupo táctico de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Krasnivans y más de 190 ucranianos fueron eliminados y un tanque, seis vehículos blindados de combate y cinco vehículos quedaron destrozados. Añadió que en el sur de Donetsk, los mercenarios extranjeros intentaron detener el avance de las tropas rusas con contraataques como resultado de los ataques de la aviación del ejército ruso. Más de 85 mercenarios, siete vehículos blindados de combate y dos camionetas fueron eliminados, así como cuatro puestos de mando ucranianos en la región de Gerson, Nikolaev, Harkov y 58 unidades de artillería de posiciones de tiro, 236 sitios de concentración de fuerzas y equipo militar se convirtieron en blanco de los misiles rusos. De igual modo, la aviación rusa derribó un helicóptero Mi-8 de la Fuerza Aérea de Ucrania en la región de Zaporilla. Además, fueron eliminados seis drones en las regiones de Harkov, en la República Popular de Donetsk, Chistopol y Zaporilla. En total, agrega Konachenkov que desde el inicio de la operación militar especial han sido destruidos 333 Aviones, 175 helicópteros, 2492 vehículos aéreos no tripulados, 388 sistemas de misiles antiaéreos, 6550 tanques y otros vehículos blindados de combate, 886 vehículos de combate de lanzamiento múltiple de sistemas de cohetes, 3574 de artillería de campaña y cañón de mortero, así como 7187 unidades de vehículos militares especiales. Son las estimaciones por parte del Ministerio de la Defensa de Rusia que ha entregado en las últimas horas. Muchos medios occidentales hablan desde el gaste militar de Rusia en Ucrania, pero escuchen lo que dijo el Consejo de Seguridad en las últimas horas por parte de la Federación de Rusia. Hablamos de Dmitry Meldedev, que ha dicho que hasta ahora Rusia no ha empleado todo el arsenal que tiene, pero para cada cosa hay un tiempo, dijo el jefe conjunto del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Meldedev. El expresidente ruso también recordó que actualmente Rusia está luchando solo contra la OTAN y que cualquier comparación con el pasado no viene a cuenta. De acuerdo con él, entre las difíciles decisiones militares, se están perdiendo de vista unos resultados del año que tienen una enorme importancia tanto para Rusia como para su población. Cito las palabras. Tengo que recordar que Rusia está luchando solo contra la OTAN y Occidente. Por ello, cualquier comparación con el pasado es incorrecta o condicional excepto una comparación histórica. Incluso, solo podemos destruir a un enemigo fuerte o alianzas enemigas, aseveró el político. Medvedev también destacó que por razones que son obvias para cualquier persona razonable. Hasta ahora Rusia no empleó todo el arsenal militar que tiene a su disposición. Tampoco ha golpes contra objetivos del enemigo que se encuentran en áreas residenciales. Y eso fue no solo por la inherente bondad humana que tenemos todo a su tiempo, dijo el funcionario. Rusia está combatiendo, haciendo todo lo posible por preservar la vidas de nuestros militares y de la población civil. Nuestros enemigos no escatiman en la de sus soldados y civiles, precisamente allí radica la principal diferencia moral en comparación con ellos, explicó Medvedev. El jefe adjunto del Consejo de Seguridad también hizo un recordatorio del por qué se está llevando a cabo la operación. Es precisamente Rusia la que está formando el futuro del orden mundial, no Estados Unidos con el Reino Unido o el Kiev Oscuro, y en este nuevo e igualitario orden mundial se formará, destacó. Me gustaría reiterar, dice Medvedev, que es Rusia quien está protegiendo a sus ciudadanos y que es este país el que ha estado regresando y ya ha devuelto tierras rusas, no al revés, y seguirá devolviendo sus tierras, escribió en su canal de Telegram, resumiendo el resultado del 2022. Y mucha atención, avanzando con más información, este es otro anuncio importante de las últimas horas en donde el presidente de Turquía, Erdogan, fue contra el norte en las últimas horas diciéndole a Biden que Occidente, liderado por Estados Unidos, ataca a Rusia sin limitaciones. Rusia no es un estado ordinario, es un estado poderoso. Por supuesto, Occidente, con Estados Unidos a la cabeza, está atacando a Rusia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 El mandatario turco también expresó la esperanza de que pueda celebrarse una reunión con su homólogo ruso Vladimir Putin en los próximos dos o tres días. Dice Erdogan que en caso de que se logre poner en contacto con Putin en las siguientes horas, tendrá la oportunidad de hablar sobre lo que piensa y los pasos para dar especialmente para convertir este proceso, es decir, que haya diálogo de paz entre Rusia y Ucrania. Consideró oportuno que Putin asistiera al G-20, a pesar de la negativa y del anuncio de que Putin no va a asistir, pues dijo que esta decisión por parte del líder del Kremlin no está en discusión. De hecho, durante las últimas conversaciones, dice Putin, que sostuvo con él, con Erdogan, le dijo que era de la opinión de que su visita a Indonesia podría barrer la pena sin embargo dijo que desde el punto de evaluación de la situación lo comunicará, entonces la parte rusa decidió que el ministro de asuntos exteriores fuera a Indonesia en cuanto a su decisión de no asistir a la cumbre del G20 Putin consultó con el equipo y finalmente tomó la decisión, sería una falta de respeto para él y su equipo hacer una valoración sobre el asunto dijo Erdogan a los periodistas en el avión en su regreso a Uzbekistán además también habló sobre la intención de hablar con el presidente Zelensky para conocer la posición de Kiev en las conversaciones de paz con Moscú. Erdogan dijo que también habló con Zelensky, verán qué piensan. Cómo ven en este caso la mediación de Turquía en Ucrania y las perspectivas de las conversaciones de paz. Por supuesto, averiguarán la opinión y buscarán de manera la manera de ver la mediación a que conlleven a la paz, señaló el mandatario. Respecto al acuerdo alimentario, según el alto funcionario, las autoridades de su país, las autoridades turcas, creen que es un error fijar un plazo para el acuerdo sobre los cereales para trabajar en la exportación de alimentos y fertilizantes de Ucrania y Rusia. Dice que sería un error fijar un plazo. Por otro lado, en la opinión de Erdogan, deben de limitar bien los límites de este trabajo y hacerlo bien, entre otras cosas, otras palabras. Como dijo Putin, dice Erdogan, este paso puede hacerse a los países africanos. Sería injusto dejar de lado a África y enviar alimentos a Europa, citó el periódico Millet a Erdogan. Se cae la estantería de las sanciones por parte de los Estados Unidos y esto es lo que se está viendo en las últimas horas porque se ve ante el nuevo mundo multipolar. Señores, escuchen esta noticia y saquen sus conclusiones. Según el diario RT, Estados Unidos permite a la India comprar todo el petróleo ruso que quiera sin tope de precios. Y no solamente la India, ya hay muchos países que están en desacuerdo. Hungría es uno de ellos. Según Janet Helen, la única condición para Nueva Delhi es que no utilice y los barcos occidentales, el servicio financiero y de seguros sujetos a las sanciones antirrusas y que de resto pues pueden llevar todo el petróleo que quieran. Washington estaría encantado de que la India continúe comprando todo el petróleo ruso que quiera, incluso a precios por encima de los máximos acortados impuestos en la última cumbre del G7, declaró el viernes la secretaria del Tesoro Janet Helen. Según la funcionaria, la condición, como se lo dije, es evitar los servicios marítimos, financieros y de seguros occidentales sujetos a limitaciones. Yellen aseguró durante la visita a la capital que el crudo se venderá a precios de ganga y que en la administración Biden están felices de que la India obtenga esa ganga así como también puede hacerlo África o China ha recogido routers. la alta funcionaria argumentó que una vez la Unión Europea detenga las importaciones marítimas del petróleo ruso en diciembre Moscú estaría obligada a aceptar el precio del tope o ofrecerlos con descuentos significativos cuando la Unión Europea deje de comprar su crudo a Rusia le resultará muy difícil continuar enviando tanto petróleo como lo ha hecho sostuvo Yeren pero yo creo Creo que a la funcionaria le falta un poquito, no sé, averiguar un poco el tema de los nichos de mercado que ha abierto Rusia en el tema del embargo petrolero que en estos momentos le están imponiendo allí en Europa. ¿Será que la funcionaria no se ha dado cuenta de que desde el Kremlin ya han abierto puertas? No solamente en India está China, está Irán y otros países aliados rusos que han dicho no, si no quieren el petróleo, aquí estamos para comprarlo, en estas condiciones vamos a seguir con el artículo las previsiones de la Secretaría del Tesoro de Moscú se lanzará a la búsqueda de nuevos clientes, mientras que muchos compradores seguirán dependiendo de los servicios occidentales, Yellen explica que las sanciones deberán limitar la disponibilidad de los servicios a aquellos compradores que cumplan con el tope de precio por su parte, Rusia advierte en ocasiones anteriores que no va va a suministrar gas, recursos naturales a países que impongan restricciones o que estén de acuerdo al tope del petróleo. El presidente Vladimir Putin recordó en septiembre pasado que hay obligaciones contractuales que se deben de cumplir. ¿Va a haber alguna decisión política que contraiga los contratos? Sencillamente no los honraremos dijo el mandatario ruso. No suministraremos nada en absoluto si va en contra de nuestros intereses. En este caso Economy, no suministraremos ni gas, ni petróleo ni carbón, ni combustible, ni nada habría asegurado en una ocasión el presidente Presidente Vladimir Putin. Por su parte las autoridades indias de momento no se han pronunciado sobre las condiciones planteadas por Yellen que permite que se haga la implementación de estos acuerdos y pactos comerciales entre el gigante de la India y el gigante euroasiático Rusia para la compra del de petróleo. ¿Qué opinan ustedes? Los invitamos a que nos dejen su comentario en la cajita de respuestas. Y muchísimas gracias por su audiencia. Los invitamos, si son nuevos, a suscribirse al canal. A que nos dejen su comentario de manera respetuosa. Valoramos demasiado sus comentarios. Y de verdad que sí, un saludo especial a todos y cada uno de los países donde nos ven nuestro contenido. Y obviamente, si ustedes creen que tiene relevancia este contenido, por favor nos acompaña con la manito arriba. Nos ayuda para la cobertura. Un abrazo para todos. Dios los bendiga y nos escuchamos en el próximo contenido. No, Noticias del Mundo, información veraz y confiable.